A un supertransporte oculto del Covenant. Una seria amenaza. La ayuda viene en camino. El 60% de la flota de la UNSC se dirige hacia Reach. El primer grupo de batalla llegará en 48 oh. horas. ¿48? ¿Eso es inminente? Oh, oh. ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella. Siempre la eliges. Uh. Uh. Lo tiene dominado. Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo. Encontrarán un cementerio. Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona o se perdieron con las naves que las llevaban. Predicas con un converso. ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat. ¿Puede decir que no? No. ¿Ni siquiera quiere escucharlo? No, bien, lo escucharé. ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia en ruta hacia Cisnes. 700 muertos. El motor de Sli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad, Sí. Lo montaron mal después de una revisión. Al encenderlo, teletransportó la mitad de la nave al infierno. ¿Y eso es... relevante? Cierto supertransporte Covenant podría, con un poco de ayuda, sufrir el mismo desafortunado accidente. Incluso para ti, Kat, eso es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría. ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo. ¿Puedo? No te cortes. ¿Objetivo? Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona. ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? Oh. ¿Método? Un motor de sli espacial en el lugar adecuado. ¿Quién lo entrega? Nosotros. ¿Es factible? Ya veremos. Ah, y tenemos que hacerlo con un motor de espacial. Gracias por prestármela. Solo necesitamos un transporte capaz de orbitar y el dispositivo más caro fabricado por el hombre... Como soldado de campo, no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos. Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser, no sé, el punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Saber, descartado por tres administraciones como un rumor absurdo y en el cual nuestro miembro más reciente nunca fue piloto. Das miedo. ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso de Holland. Buena suerte con eso. Se lo pedirá usted. No aceptará de ninguna manera. Hasta el punto de lanzamiento. Era demasiado peligroso acercarse. Entendido, comandante. Avancen por la playa, no a ese Saber antes de que Holland cambie de opinión. Es al otro lado de esa puerta, comandante. 6, lleguen al Saber antes de que el Covenant los destroce. ¿Pero y usted, Ikan? Y Jun está en camino con un fallo. Nos vemos tras el lanzamiento. ¡Vamos! Ya lo viste 6 ¡Vámonos! Equipo de lanzamiento. Saber listo para la misión. Bravo 029, cambio. Recibido actual. Coronel Holland? Afirmativo Noble 5. Bienvenido a la Operación Gancho. A partir de ahora, haceré su control. Entendido, Coronel. Noble 6, estos Saber han sido adaptados para la defensa orbital. Quizá necesite acostumbrarse. Reúnase con los demás en Saber y con la fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto pueda. Cambio y fuera. Se van a actuar, equipo Saber. Tenemos bichos en las proximidades. Ancor 9 a todas las naves de la UNSC. Las defensas de la estación han caído. Solicitamos apoyo hasta que podamos volver a activarlas. Allá vamos, Ace. Demuestra lo que sabes hacer. a naves de la UNS y todos los blancos neutralizados. Bravo 029 puede aterrizar. Activando marcador. a Bravo 029, Noble 5. ¿Está listo? Afirmativo, coronel. Yo me largo, 6. Atención. Sistema de retorno desactivado. Necesito que lo anules. Atención, sistema de red. Despresurización completada. Palanca de liberación de cabina armada. Lexa ¿No ¿Lobo 5? Repita. Muestra el retículo 19x22. Enseguida. Base de SWORD. Sector 18G. Mejoro térmica. Noble 5. Su pulso es elevado. No puede hacer nada por la Doctora Hansen y por los que están en la base de SWORD. Los cálculos son exactos. Noble 5. No sé. Bravo 029. Permiso para reactivar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante. Por... Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de atraque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada en la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escoltará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su motor de espacial para la causa, la Sabana se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Sabana, nuestras alas están cortadas, pero los cubriremos. Me estoy jugando el cuello por el equipo nuevo, teniente. Lo lograremos, coronel. Cambio y fuera. Tormenta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15. Tenemos imágenes. Blanco confirmado. Estamos bloqueando las comunicaciones de la corbeta. Aprovechen mientras no puede pedir refuerzos. ...de Popa de la Correa. de los controles del escudo. Vamos. Sí, señor. Cinco, quédese con la bomba y aleja a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. Date prisa, ¿de acuerdo? Caído seis. No había nada que hacer. Nobu, no están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corbeta en marcha y lárguense de ahí. Parece el puente, Spartan. Despejémoslo. En hecho, Noble 6. Gancho iniciado. Corbeta iniciada. de la ruta de repostaje con el supertransporte Covenant se reduce 76 segundos para el despojo. Tendrá que ser así Tengo noticias buenas y malas Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito La única forma de salir de aquí es la gravedad ¿Y las buenas? Esas eran las buenas A la velocidad actual 53 segundos para el destino Ya, ya, ya Las malas, el temporizador está frito Tendré que activarlo a mano Es un viaje sin retorno Nos toca a todos tarde o temprano En marcha 6, te van a necesitar allá abajo Escucha, Rich ha sido bueno conmigo Es hora de devolver el favor Permíteme hacerlo Diles que lo aprovechen. De ¡Nosotros También tenemos anomalías. ¡En de